Otro que me gusta ah, ah, ah. Hey guys Ya chiquillos y chiquillas vamos a hacer súper corta Porque hay muchas preguntas interesantes En este Miércoles Que no es miércoles Es jueves Pero estoy grabando un día miércoles Entonces para mí es miércoles Pero el pavo que siempre sale los miércoles Ahora saldrá El jueves Este es el capítulo Siempre Siempre olvido qué capítulo estamos Pero este es el capítulo de hoy Todo partió mal La verdad que no he grabado mucho He tenido mucha pega que hacer Pero Pucha ¡nemo! Pero ahora cacho que en verdad no neó es eh, granizo. Hay una gran diferencia entre nieve y granizo. Pero igual era nieve. O sea, igual era nieve. Entonces me acordé que no había llevado la GoPro. Podría haber grabado mucho con la GoPro. Así que el martes quise grabar un, un timelapse. Pero me salieron solamente secuencia de imágenes. Que ahora tuve que montar y se ve más o menos así. Y el martes dejé de hacer cosas. Eh, así que hoy día grabé otro timelapse. Y nada, pues tuve que posponer sus preguntas para el día de hoy. Y creo que ya es hora de... Jorge Guzmán me pide cinco sitios que a mí me inspiran. El primero es fubis.net, que es como un, es un sitio recomiendo a que me hiciera. Es un magazine francés muy, muy bueno y, y es muy bueno. punto Design.google porque tienen un podcast sobre diseño donde invitan a diseñadores que trabajen en Google. Es súper inspirador. El siguiente es más como más de psicología, creatividad, más de arte. Es como un poco para pa darle vuelta a la sesera. Sí, eh, tiene todo. El, Otro que me gusta mucho es Lifehack. No confundí con Lifehacker. Lifehack. Está más enfocado a la productividad, a la esfera, el desarrollo personal. Muy bueno. Mmm, brócoli El último es solamente porque es curado por el propio usuario. Pinterest. O sea, Pinterest es el mejor lugar. Hace mucho tiempo que no uso Pinterest, pero sí consumo mucho contenido de Pinterest. Hay mucho, mucho contenido para explorar, para tener ideas. Igual de todas maneras voy a dejar el sitio en el Tundereque para que lo, lo visites y me digas si te gusta o no. Está muy rico. Clarín Rivero, pregunta, ¿frío o calor? Frío, siempre frío. Pero agradecemos la existencia del venado por razones. No sé cuántas veces me han preguntado eso mismo y no sé cuántas veces he hecho esa misma <risas> magos se puso en los polémicos y me hace elegir entre Friends o How I Met Your Mother. ¿Me ex... una pregunta? Que no, bo. debo decir que fui fan de las dos series. Friends la vi muy chico, pero al, al pasar el tiempo la encontré bien bien, bien mentirosa. Es como tomar a las 11 la once de la mañana, un día de semana, tomando café, hablando de la vida. Encuentro que me puedo acercar mucho más a Major Mother porque poco es la vida que yo estuve desde los 27 años hasta. Se me hace más cercana a Howard Major Mother. Así que. ¿Qué pregunta querías hacer? ¿Qué tuve una buena con <risa> Todos los blogs lo haces con lento. Ah. ¿Es algo significado o es como tu, tu máscara, alguna identidad desconocida que Eh, te, Es que tenéis que ver el blog para cachar la... la porque ¿por ya lo respondí? Aparece una, una niña buena en todos los capítulos. Roxana, que se llama. Verónica Valdenegro, que es una udoca como yo, una budoca retirada igual que yo. Me pregunta que, cuáles son las cualidades que debe tener un sensei para ser respetado. Disciplina, valor ético, medallas deportivas. Yo creo que la gente atesora mucho, mucho a un sensei que sea coherente y a su vez consecuente, o sea que sea un vivo ejemplo de lo que dice que hay que hacer que sea un vivo ejemplo de lo que te enseña si en verdad dice que, que es importante la ética, que sea ético que si en verdad cree que ganar medallas es bueno, bueno que lo de todo por ganar medallas mi sensei por lo menos era, tenía mucho de eso, tenía mucho de trabajar cada enseñanza, darlo con el ejemplo Sebastián Marín pregunta ¿cuál de las películas de la saga de cara de Kid me gusta más? Definitivamente en el orden que salieron. La una que estableció el mito, la dos que expandió a Okinawa y la tercera, el aprender kata. También la parte más bonita de Karate Kid 3. ¡Qué buena película! Majo Morales pregunta: ¿Cómo capeo el frío? Hay muchas formas de capear el frío, pero mi favorita es comprar un diario y dibujar tu pie. Y eso ponerlo en tu zapato y es. y. brígido, brígido como tener patitas calientitas. variga todo tu cuerpo y tu alma y tu porque soy fan de las soluciones de baja tecnología, pero de alto impacto. Nina Chase pregunta, ¿dulce o salado? Salado, siempre salado. Los dulces para los domingos en la tarde, después con un café. Digital Zoom 6 pregunta, ¿qué ¿inspiración o referencias a la hora de editar? ¿O oh, guiones para mí. La verdad es que es como el 2004, 2005. Vi un documental súper, pero súper bueno que se llama The Cutting Edge. Y ahí hablan como, como el editor en realidad es el último escritor del, del guión. Pero... Como que de muy chico entendí el tema de las tomas, siempre me, me toca discutirlo con, con personas o con los, con los chicos que he hecho videos, no es un documental, tiene que parecer que es así, o sea, yo puedo salir así y entrar por acá y la idea se mantiene, ustedes no entienden que la idea es lo mismo, ¿cierto no? Cierto, compadre. Tampoco hay que tratar de tontos a las otras personas. Ustedes entienden que cuando que no sé, con poca información pueden entender el gran panorama, no es necesario que les cuente todo. Hay dos tipos de personas, las que entienden con poca información y pueden extrapolar definitivamente el cómo edita Casey Neistat el trabajo de Craig Ferguson en su lecho en verdad parecía como si no estuviera libreteado pero te aseguro que estaba súper libreteado siempre he querido libretear este vlog siempre he querido saber que ah, el, todo esto es en es, es, es tipo de ejecución lo que está pasando ahora acá se me acaba de ocurrir acá puede sonar fascinante pero en verdad es es cansador loco, cansador y alandero nos pregunta, ¿qué lugar recomiendas para ir a Valpo? ¿Mm? Hace tiempo que no salgo de carretera al paraíso, pero siempre me gusta caminar por la costanera. Y a la salida del ascensor Reina Victoria está el internado, que es un muy buen local, de muy buenas cervezas y muy buena cocina, así que eso está súper está bien. No te rías, no te rías. No te rías, Claudio, no te rías, te cobro el blog. Constanza Bajardo pregunta En el caso hipotético que estés en una pelea y solo un rockstar puede ayudarte Elijo a Liam o elijo a Noel Gallagher Hay que elegir sabiamente Definitivamente Noel Gallagher Por dos razones, ese hombre te puede hacer daño con el, con el lenguaje, con la boca, con... No muerde pero daña de otras formas Y la segunda, no estaría ni cagando ni cagando me Encontraría una situación donde Liam me esté acompañando Valeria Antinado pregunta ¿Has resuelto alguna vez el acertijo de Einstein? Hmm. No, en serio no, no lo conozco y no lo resuelto y son muy malos para los acertijos Sobre todo para los lógicos Para decir no soy tan lógico Gata Padilla pregunta ¿Qué opinas del movimiento feminista que se ha estado levantando este último tiempo? ¿Sientes que ha repercutido de alguna manera en mí? Bueno, el movimiento feminista no lo quería abordar en este blog porque siento que mi rol como hombre en todo lo que está pasando es dejarlo pasar, darle visibilidad y validarlo desde la acción y no desde otra cosa. No ser un obstáculo, dejar que suceda, hacer que suceda más que dejar que suceda, hacer que suceda. Mi rol acá es aprender lo que más pueda. Yo hoy día no estoy seguro cuánto de mi opinión viene desde lo que he heredado. Decir que en verdad lo pienso y es algo que veo y es algo que, que se puede ver, ¿cachai? Auditarse mucho, mucho. Y más, me ha hecho estar súper, súper atento a lo que digo, pero por sobre todo a lo que hago. Y esas fueron sus preguntas para el pago. Muchas gracias. No tengo nada más que contarles que ahora que cociné una segunda versión de los arroces fritos que dejé en Instagram y se ve más o menos así. And I thought you were ready to give up. Y eso sería todo, no tengo nada más que decir, siempre soñaba con tener un guión para estos vlogs, más no. Más, no ocurre así. Hice esta pregunta por Instagram, pero también se las pregunto a ustedes. Así que por favor ayúdenme a decidir qué les parece que migre el PAWA del miércoles al jueves. Así cambiando el horario a vlogs los lunes, el jueves y el sábado. Dejen su comentario. Hasta aquí nomás llegó el, el episodio 315. Nos vemos en la siguiente edición. Que no sé de qué se va a tratar, que no sé qué va a ocurrir y que no sé nada. Así muchas gracias por su comentario, es una de las cosas que hacen más llevaderas las noches frías, de este otoño, aún no es invierno, es otoño o sea, sea. Creo que lo mejor que he hecho en la vida es cocinar, dejar todo lavado y después sentarme a comer la comida se vuelve un premio de haber dejado todo limpio. el mejor regalo que le pueden hacer a sus yo del futuro. Sabes el futuro, espero que me agradezcas.